Para decirle al mundo occidental que nuestra forma de vida ha sido esencialmente comunitaria, solidaria, con un profundo respeto por la tierra, nuestra madre que nos cobija y nos alimenta. Por eso se nos indigna el corazón cuando vemos que es maltratada, destruida por la ambición y la avaricia, cuando se nos es negada a sus dueños ancestrales, cuando se rompe su equilibrio natural con tanto producto industrializado. Desde la óptica occidental, en sus diferentes ideas, muchos se los ha estudiado, pero poco se los ha comprendido, ya que aún con todo, se nos sigue imponiendo su forma de desarrollo, su civilización, su sola forma de ver el mundo en relación con la naturaleza, negando todo el conocimiento generado por nuestros diferentes pueblos. Hemos domesticado el maíz, ese alimento sagrado que nos da resistencia existencia y lo seguimos mejorando. Estudios científicos lo han reconocido. Aún así, en lo cotidiano, cuando llega un agrónomo a nuestros pueblos, nos dice que el maíz, ya numerado y producido en su centro de investigación, es mejor. Si construimos una casa con nuestros conocimientos y materiales propios, llega un arquitecto y nos dice que para ser dignos tenemos que vivir en una de material industrializado. Si invocamos a nuestros antiguos dioses, llegan los religiosos a decirnos que lo nuestro es superchería, y así podemos seguir con ejemplos. Y por eso queremos manifestar que a la civilización de destrucción ofrecemos la nuestra de convivencia. Pedimos solo que aprendan a mirarnos. A 500 años de una dolorosa relación, el mundo occidental tiene una deuda con los pueblos indios de América que es esencialmente el reconocimiento y respeto a nuestra diversidad cultural, en lo jurídico, en lo educativo, en lo económico, en lo social y político, en suma, a nuestra existencia. La América india, ya sea del norte, central o del sur, ha contribuido con sus recursos al desarrollo del mundo occidental. Justo es que empecemos a compartir esa riqueza. Sin negar nuestros pasados remotos e inmediatos, pensemos en, nuestros, en nuestro presente y asumamos nuestra responsabilidad e impulsemos con este acto un encuentro, con una nueva relación que sea justa y equitativa entre el mundo occidental y las diferentes culturas no occidentales. Modifiquemos la historia haciéndola juntos por un futuro de respeto e igualdad. Distinguidos soberanos, esperamos que su estancia en esa tierra sea grata y compartimos con ustedes esa nuestra preservación cultural.